Chilenas y chilenos, muy buenas noches. En los últimos días hemos vivido tiempos difíciles, con graves hechos de violencia, delincuencia, vandalismo y destrucción. Pero también hemos escuchado fuerte y clara la voz de la gente, la voz de las chilenas y los chilenos, que han expresado pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus carencias, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor. Frente a los hechos graves de violencia y destrucción, el gobierno ha reaccionado cumpliendo con su deber y utilizando todos los instrumentos que nos otorga la Constitución y la ley, con un solo propósito, resguardar el orden público, proteger la seguridad de todos los chilenos y asegurar las libertades y los derechos que tenemos todos los chilenos a poder movilizarnos, a estudiar, a trabajar, a abastecernos con libertad, con seguridad y con normalidad. A pesar de todos los problemas, la situación está mejorando, y estamos trabajando para que siga mejorando, gracias a la valiosa y abnegada labor de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. Y también la colaboración de muchos ciudadanos. El orden público, la seguridad ciudadana, están mejorando. Adicionalmente, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para avanzar hacia una mayor normalización de la vida cotidiana de todos los chilenos y chilenas. Estamos trabajando duro para que el transporte público, el acceso a la salud, a los alimentos, a los medicamentos, a la benzina, a las escuelas y a tantos otros servicios básicos, pueda seguir normalizándose. De hecho, con el sacrificado esfuerzo y trabajo de los trabajadores del metro, además de la línea 1 que está ya funcionando, mañana pondremos en funcionamiento la línea 3 y la línea 6, lo cual va a significar un gran alivio para muchos Cientos de miles de chilenos. Sé que algunos piden terminar con el estado de emergencia y con el toque de queda. Todos lo queremos. Pero como presidente de Chile, debo levantar el estado de sitio. Cuando tenga seguridades, que el orden público, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos y la protección de los bienes, tanto públicos como privados, están debidamente resguardados. Y estamos trabajando duro para alcanzar ese momento. Quiero reconocer y agradecer a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. Su labor ha sido muy difícil, muy sacrificada. Pero quiero que sus mandos y todos sus integrantes sepan que su labor es vital. Es vital para proteger nuestra democracia, para proteger nuestras libertades, para proteger los derechos humanos de todos los compatriotas y también para garantizar la seguridad de las personas y la seguridad de los bienes, tanto públicos como privados. Y esto es especialmente importante para los sectores más humildes y para la clase media de nuestro país. Son ellos los que han sufrido la peor parte de esta oleada de violencia y destrucción que hemos conocido en los últimos días. Quiero agradecer también la abnegada y eficaz labor de los bomberos de Chile, que han hecho un trabajo formidable por contener los incendios que algunos malvados no tienen ningún reparo en producir. Y a todos aquellos ciudadanos que han entregado también su mejor esfuerzo para proteger nuestra ciudad, para proteger sus propios barrios y para proteger a sus vecinos. Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad, porque nos han entregado un mensaje muy potente. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas, pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Recuerdo al gran escritor y poeta Mario Benedetti, quien dijo una vez, cuando teníamos todas las, las, las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Hoy día vamos a tener que todos cambiar nuestra forma de actuar y nuestras Prioridades para enfrentar esta demanda tan legítima de nuestros compatriotas. Todo problema significa una oportunidad. Y llegó el momento de aprovechar esa oportunidad, de recuperar el tiempo perdido, y también de acelerar el ritmo y pasar a la acción, y con urgencia, en el campo de las soluciones. En estos días hemos tenido la oportunidad de escuchar a mucha gente, organizaciones ciudadanas, organizaciones de la sociedad civil, alcaldes, parlamentarios, también a los máximos representantes del de Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial, a quienes agradezco sinceramente su actitud constructiva y su disposición y buena voluntad. Hoy nos reunimos con los presidentes de los partidos políticos que aceptaron nuestra invitación a concurrir a la moneda, a buscar juntos, y aportar todos a la construcción de un gran acuerdo nacional que nos permite impulsar y con mucha urgencia una poderosa y renovada agenda social que responda a las necesidades y a las esperanzas de tantos chilenos. Pudimos constatar que teníamos muchas coincidencias en el diagnóstico y en las soluciones, lo cual me llenó de alegría y de esperanza. Y les he propuesto construir mesas de trabajo para ir perfeccionando y acelerando las distintas iniciativas que esta agenda social involucra. Quiero también agradecerles su presencia, su buena voluntad, su espíritu constructivo. Hoy quiero compartir con todos mis compatriotas los principales componentes de esta agenda social que será propuesta al Congreso cuando requiere ley, y será implementada administrativamente cuando lo pueda hacer el gobierno. Esta agenda contempla medidas en muchos campos. En primer lugar, en el tema de las pensiones. Involucra un aumento inmediato de 20% en la pensión básica solidaria, lo que va a beneficiar a 590.000 personas que reciben la pensión básica solidaria. Un aumento inmediato, apenas se apruebe la ley, en el aporte previsional solidario de un 20%, lo que va a beneficiar a 945.000 pensionados chilenos. Un aumento adicional a las pensiones básicas y a los aportes previsionales solidarios durante los años 2021 y 2022 para los pensionados mayores de 75 años, porque tienen mayores problemas y mayores necesidades, aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de nuestra clase media, de nuestras mujeres, de forma tal de permitirles que cuando llegue el momento de la jubilación puedan tener pensiones mayores, más dignas. Esto va a favorecer a 500.000 personas y trabajadores en nuestro país. Y adicionalmente recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes, que necesitan ayuda porque no pueden valerse solos y que no los podemos dejar abandonados. Segundo, salud y medicamentos. Vamos a poner urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley que envió nuestro gobierno y que crea el seguro catastrófico de enfermedades, de forma de asegurarle a todas las familias chilenas que si tienen que enfrentar una enfermedad, de esas características va a haber un techo y van a saber que cualquier gasto que exceda de ese techo no va a ser financiado por las familias, sino que va a ser cubierto por este seguro de enfermedades catastróficas. Creación de un seguro que cubra parte del gasto de los medicamentos de las familias chilenas, que sabemos que es una parte muy importante del gasto en salud y muy especialmente los enfermos crónicos y los adultos mayores. De esta forma, lo que no esté cubierto por las garantías GES o por la ley Ricarte Soto, va a ser cubierto por este seguro que va a complementar el, el esfuerzo que hacen las propias familias. Ampliación del convenio que FONASA ha celebrado recientemente con algunas farmacias a todo Chile para reducir el precio de los medicamentos. El acuerdo actual redujo el precio de los medicamentos en promedio en cerca de un 30%. Al extenderlo a todo el país, vamos a estar beneficiando a más de 12 millones de chilenas y chilenos. Ingreso mínimo garantizado. Vamos a crear un ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos mensuales para todos los trabajadores con jornada completa, de forma tal que vamos a complementar el salario que tengan los trabajadores cuando sea inferior a este ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos con este aporte. Y de esta manera vamos a beneficiar a los trabajadores con los salarios más bajos de nuestro país y este beneficio se va a aplicar en forma proporcional a los trabajadores menores de 18 años o mayores de 65 años. Tarifas eléctricas. Hemos creado y vamos a implementar un mecanismo de estabilización del precio de la cuenta de la luz, de forma de poder anular el aumento que por ley se produjo de un 9,2% de forma tal que este aumento no se va a producir y las tarifas eléctricas van a volver al nivel que tenían durante el primer semestre. También queremos pedir un esfuerzo adicional a los sectores de más altos ingresos y por eso vamos a proponer un proyecto de ley que crea un nuevo tramo en el impuesto global complementario, de un 40%. Eh, hoy día el, la, la tasa máxima es 35, este tramo va a tener una tasa de 40%. ...y va a afectar a todos aquellos con rentas superiores a los 8 millones de pesos mensuales... ...y va a significar una mayor recaudación cercana a los 160 millones de dólares... ...que va a contribuir a financiar este programa social. Creación de la Defensoría de las Víctimas para facilitar a los que han sido víctimas de la delincuencia... ...el acceso y también la calidad de la atención jurídica social, psicológica, que tanto necesitan cuando son golpeados por la delincuencia. Mayor equidad entre las comunas de altos ingresos y de bajos ingresos, modificando el Fondo Común Municipal, para que las comunas de altos ingresos contribuyan más y por tanto poder hacer aportes mayores a las comunas de bajos ingresos. Y esto va a permitir una mayor equidad en cosas tan importantes como la, los servicios municipales, como la seguridad, las luminarias, la infraestructura, los parques, las posibilidades de deporte, de cultura, de recreación. También esta agenda toca las dietas de los parlamentarios y los sueldos más altos en la administración pública. Vamos a plantear una reducción en esta dieta y estos sueldos. Y también una reducción, como lo anunciamos en la cuenta del primero de junio, en el número de parlamentarios ...y limitaciones a la reelección de los parlamentarios. Quiero también pedirle al Congreso, existen muchos proyectos de ley que ha enviado a nuestro gobierno... ...de alto contenido social, que creemos que deben y merecen una tramitación y aprobación más urgente. Por eso le pido al Congreso acelerar y aprobar iniciativas como el Proyecto de Beneficio a la Infancia que termina con el tristemente célebre cename y lo reemplaza por dos nuevos servicios públicos. Uno dedicado a los niños, el servicio de protección de la niñez y adolescencia, y el otro, el servicio de reinserción juvenil. También pedimos urgencia para el proyecto que crea el Seguro Catastrófico de Salud, al cual me referí hace un momento atrás, y al proyecto que crea la Sala Cuna Universal, para darle a todos los niños y a todas las mujeres o, u hombres cuando corresponda, el derecho a una sala cuna. Sabemos que lo que pasa en los primeros años de la vida de un niño determina en gran parte su futuro. Y tenemos que garantizar el acceso universal a la sala cuna. Además, el proyecto que establece la reducción de las contribuciones que pagan nuestros adultos mayores más vulnerables. Este plan también contempla un enorme esfuerzo para reconstruir todo lo que se ha destruido en nuestro país por la acción de estos delincuentes y vándalos. Por eso hemos elaborado un plan que nos va a permitir reconstruir lo que se ha destruido. Por ejemplo, solo la reconstrucción del metro va a significar tiempo y más de 300 millones de dólares. Y no es el único daño a la propiedad pública que se ha producido en estos días. Adicionalmente, encargado a todos los ministros, a los intendentes, a los alcaldes, a los seremis, que hagan un esfuerzo muy especial para poder acelerar e implementar con eficacia esta agenda social en todo lo que a ellos les corresponde. Queridos chilenos y chilenas, esta agenda social no va a solucionar todos los problemas que aquejan a las familias chilenas, pero es un esfuerzo grande y significativo para mejorar la calidad de vida, y muy especialmente de los más vulnerables, de la clase media, de los más postergados. Y tiene una prioridad especialísima en los niños, en las mujeres y en nuestros adultos mayores. Esta agenda social va a requerir un enorme esfuerzo de mayores recursos, lo que va a exigir mucha eficacia y también reasignaciones del gasto existente actualmente. Quiero asegurarle a mis compatriotas que tanto la implementación como el financiamiento de esta agenda se va a hacer con responsabilidad, haciendo todos los esfuerzos para evitar impactos en el crecimiento, la creación de empleos, los salarios y también en los equilibrios macroeconómicos y fiscales tan necesarios. Queridos compatriotas, en los momentos más difíciles y hemos enfrentado mucho. Los chilenos siempre, con unidad, con voluntad, con coraje y con esperanza, hemos sabido superar la adversidad. Así recuperamos nuestra democracia. Así reconstruimos nuestro país después del terremoto del año 2010. Así rescatamos a nuestros mineros. Y así, estoy seguro, vamos a enfrentar estos tiempos difíciles y transformar esta crisis en una verdadera oportunidad de reencuentro entre los chilenos. De mirarnos a los ojos y solidarizar los unos con los otros. De mirarnos y estar conscientes que el problema de uno es el problema de todos. Y crear una nueva oportunidad y una nueva esperanza de una mejor vida para tantas y tantos chilenos que lo quieren, lo necesitan y lo merecen. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todos los chilenos, Buenas noches y muchas gracias.